A continuación, eh, vamos a, a presentar a nuestro siguiente ponente, a Jalil del Carmen Clemente, eh, ya está por aquí, bienvenido Jalil. Eh, me voy a permitir presentarte, eh, él es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, ha sido servidor público de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, Cat. Ha sido funda, socio fundador de las, de las siguientes asociaciones, del Centro Iberoamericano de Investigación en Industrias Creativas y de la Academia Mexicana de altos Estudios sobre Lucha Libre. Ha publicado distintos artículos en, y ha sido coautor de libros como el Derecho Deportivo Mexicano, autor del libro Sociología Jurídica del Deporte Infantil, también fue autor del libro prehistoria Historia del Deporte en México y su Impacto Social, fue co-coordinador del libro Memorias del Congreso Internacional 2012 sobre la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación y ha colaborado en artículos en las obras de El Derecho Deportivo desde una perspectiva comparada y Fútbol y Violencia, ¿Hasta cuándo? Ha sido docente a nivel licenciatura y posgrado en las siguientes instituciones. En la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad de Puebla, con sede en Oaxaca, la Universidad del Valle de México y la Universidad IMCA. Es exdeportista en las de disciplinas de natación, esgrima y buceo, juez de natación certificado por la Federación Mexicana de Natación, integrante de la FIEPS Ciudad de México y es coach certificado en el modelo, siendo consciente y avalado por el Instituto de Coaching y Consultoría. Y bueno, pues un excelente currículum. Tenemos aquí un ponente de lujo en materia de deporte. Eh, y sin más, Jalil, eh, te damos la palabra. Adelante. Muchas gracias, estimado José Manuel. Muy buenos días a todos. Qué placer y qué honor estar el día de hoy con todos ustedes, saludándoles de la manera más cordial. Y por supuesto, pues quiero, Manuel, que estos saludos, por supuesto, mis compañeros de formación política de que aquellos que también como en este foro se quieren preparar y apuntar. Y pues hoy tengo la oportunidad de estar con ustedes, aquellos que desean aspirar un cargo público, aquellos que ya se encuentran posiblemente en el mismo, que desean perfeccionar las prácticas y lo que se lleva a un tema determinado. Y hoy, hoy nos toca hablar del deporte porque además, como bien se dice en una frase, servir es una convicción. Convicción que cada uno debe tener enfrente, sobre todo para las personas, que por alguna situación nos eligieron o votaron no eh, para aquellas personas que hoy requieren de ampliar eh, pues, su panorama, su calidad de vida, su estatus. Hay varios aspectos que debemos de considerar y hablamos en esta ocasión del deporte, un tema que en muchas ocasiones es alejado de la agenda pública, de la agenda política, porque a lo mejor no es muy importante, lo debemos en un segundo grado y no vemos que es substancial para eh, la construcción de una sociedad. Es aquí cuando iniciamos con esta presentación. Voy haciendo anotaciones, van haciendo comentarios, son importantes, he estado revisando sus comentarios muy interesantes que han puesto sobre todo en el chat. Y a los que nos están siguiendo en Facebook, un cordial saludo, por favor sigan y sigan anotando sus comentarios. Vamos a iniciar con un aspecto que, bueno, sin duda ha tocado perfectamente Salvador Yerev en esta situación y es, yo quiero iniciar con este punto. Normalmente en mis clases inicio en el significado del deporte como un valor cultural, económico y social. Desde un punto de vista, hay una raíz, y que por supuesto el tema de deportes autóctonos y tradicionales va a estar plasmado el día de hoy, pero es reconocer la esencia de nuestra identidad. Tenemos que reconocer que el deporte no se formó no solamente en un siglo XX consolidado. Tenemos una raíz, tenemos una identidad que nos caracteriza. ¿Por qué es tan importante la actividad física eh, y el deporte dentro de ello? Porque esto te permite conocer, tener una cultura deportiva. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo requiero? ¿Qué es lo que hace reflexión? No solamente va eh, en la parte práctica que conocemos que el deporte solamente otorga medallas y no hace otra cosa. No. Creo que debemos empezar a reconocer su importancia hoy dentro de la formación de las personas, el aspecto formativo, el, for el, el aspecto agonístico, social, interactuar, eh, que transforma en la construcción de tu cuerpo. Eh, y aquí olvidémonos del estereotipo que normalmente formas que a Necesariamente por ser deportista vas a tener un cuerpo escultural y musculoso. No, esas son este, mitologías que te han hecho creer a través de las eh, situaciones, imágenes, estereotipos que te han hecho generar. ¿no? Creo que aquí tenemos que ir más allá de esto. Creo que es esta parte donde el deporte construye eh, el reconocer de dónde vienes. Para nosotros, sin duda, hoy en día... Hablaremos de aspectos de deportes declarados como un patrimonio, y cuáles son, charrería, deportes autóctonos y tradicionales como patrimonios culturales, y, y un tercero reconocido en la Ciudad de México, la lucha libre. Y los demás también cuentan, pero estos son los que nos caracterizan a nivel nacional e internacional. Un deporte a través como un valor económico es, ¿qué está alrededor del deporte? Porque hoy hablamos no solamente del deporte per se, hablamos de la industria del deporte. Hablamos en términos que hay, hay atletas, hay atletas que se les puede apoyar económicamente, hay atletas que viven del deporte, entrenadores, metodólogos, directivos, eh, gente que no es parte del deporte pero genera una gran industria al tener una arena un estadio, la gente que vende comercio alrededor de ellos o que venden algún artículo oficial no oficial de los mismos porque los venden al final y lo sabemos que están afuera de ellos, pero al final qué creen, es industria y los dos grandes ejes por los cuales el mundo gira, se llaman Juegos Olímpicos y Mundial de Fútbol y todo alrededor de esto gira el mundo esto lo dice Heinz Kleinemann en su libro de introducción al estudio del deporte en la economía. Entonces, esto está basado, esto es parte científica, yo les voy a hablar en ese sentido, y posiblemente sea muy en común, porque lo voy a hacer. Entonces, pero también el deporte tiene este valor social. ¿Dónde vemos estas caritas emocionadas, riéndose, divirtiéndose? Y lo decía ayer, hace ratito, te, el deporte lo uso para divertirte. ¡Qué bueno! Me alegra que lo hagas de esa manera. Claro que te tienes que divertir, te tienes que disfrutar, porque además el deporte tiene un factor de entretenimiento, si no, no pagarías un boleto para irte a divertir a ver el fútbol, la lucha libre, el básquet, el béisbol, etc. Tiene un fundamento, tiene una raíz, porque obviamente, siguiendo la pirámide Mago, al final debes de entretenerte, es parte de la satisfacción personal de cada ser humano. Y no es malo. Simplemente es un enfoque. Entonces, bajo estas perspectivas, si lo que queremos ver es, ¿qué tengo de base? Tengo de base que tengo varias cosas que se van mezclando, pero que se me olvidan porque no más. Eh, y, y lo dijo perfectamente, eh, hay conceptos que debo de conocer y rescatar. Uno de ellos, y por eso lo pongo en punta, la educación física física. Sin duda es el elemento fundamental en que todos nosotros conocemos nuestro cuerpo y su movimiento. Si no, no, o sea, realmente, ¿dónde está? En saber caminar. Hay gente que no sabe caminar y siempre tiene problemas de columna y de rodillas y etcétera. Digo, quitando, incluso quitando a estas personas de una manera convencional, pero recordemos también a las personas con algún tipo de discapacidad y se les enseña a través de la educación física. ¿Pero qué sucede de manera normal? Ah, de la educación física, ¡pum! Saltan al deporte. ¿Y qué pasa el entrenador? El entrenador tiene que adaptarse al lugar que te encuentras. Al lugar de empezar en un programa donde por eso hay niveles en los clubes, por eso hay niveles en los equipos, desde los que son principiantes a los que son avanzados, porque la manera regular de vivir es de la educación física al deporte. Gran error. Y perdón que se los diga de esa manera. Nos olvidamos, por eso lo pongo de la iniciación deportiva. ¿Cuántos lugares hoy existen que tengan los programas de iniciación deportiva? que es tener los conocimientos previos antes de llegar al deporte, pero utilizo el juego o los juegos predeportivos para que el niño conozca que hay reglas, para que el adulto sepa qué humo va a aplicar, porque eso de la educación física no solamente es niños, es en todas las etapas de la vida. O sea, ¿quién está enfocado en los adultos mayores? ¡Ey! ¡Existe eso! ¡Claro! Por supuesto que sí. Y siempre, ay no, y esa adulta ese no me sirve, porque siempre nos enfocamos a través de las edades tempranas, no, gran error. Y esto es lo que solo estoy señalando. Hablar del ocio y la recreación, no, bueno, es un mito, no, ¿cómo? Eh, el mexicano puede permitirse el ocio, ¿cómo creen? Entre más trabaje, ahora Nacha, ¿verdad? Es mejor. Ya hace ratito, justamente hubo un comentario donde decía que en su una compañera que escribió que en su trabajo sí le permitían hacer una actividad. Qué bueno, por fin. Pero a veces hablar de la administración de tiempo libre, imagínense para las personas que estudian este tipo de carreras, ¿qué va a suceder? ¿Con qué luchan? ¿No? Hacia, hacia el arrasto. Pero hoy el ocio activo, Brasil lo viene trabajando hace tiempo. O sea, gran parte de las raíces del tiempo libre ya vienen desde la parte de sudamericana. Okay. Hoy para nosotros es así como que, ¿y eso cómo se digiere? ¿No? Porque hablar de un uso activo, de, de pausas activas, de recreación, forma parte de un estudio. Pero ¿cuánto abordamos esta situación? Normalmente cuando llegamos al deporte, lo decíamos muy bien, es ¿qué caracteriza el deporte? Se llama una sola palabra y no necesitas más competición. Eso es deporte que ya tienes una actividad institucionalizada, que has venido practicando a lo largo del tiempo, que la gente ya sabe qué es el fútbol y dice, ah, son este, personas que patean un balón y el que meta más goles gana. Sí, perfecto, con eso es más que suficiente que lo tengas. Pero entonces, ¿qué es hace referencia? El deporte tiene que estar reglamentado. ¿Cómo vas a practicarlo? Y ya que tienes este de reporte, pues muchos empezamos de esta manera aficionada, por querer tener un factor de ¿por qué llegas al deporte? Una pregunta básica siempre es ¿por qué llegas? ¿Qué te interesa? salud de ejercicio, competir, hay elementos por los que la parte psicológica tiene que estar enfocada en saber por qué llega pero ya que ya llegaste al deporte, vas a ir subiendo tu nivel de exigencia física, psicológica y emocional, porque son tres, no solamente es física y psicológica, es emocional, maduras dentro de la etapa, y hay una etapa de rendimiento, donde ya no solamente vas dos días a la semana, vas cuatro o cinco días a la semana. ¿Para qué? ¿Para qué lo haces? Para llegar a ser un atleta, o estar en el deporte de alto rendimiento, o convertirte en un deportista profesional. Y, y esta parte es que tu exigencia máxima, máxima física, psicológica, y emocional te van a permitir estar en una preselección o selección nacional que va a representar al país y otra que va al aspecto profesional es que esa exigencia física psicológica y emocional vas a vivir de ella del deporte porque te vas a convertir en un trabajador a través de qué deportes pues los que se consideren profesionales nada más es decir donde tú tengas un patrón y este patrón te pague, dependiendo por la quincena, la mensualidad, el evento, después de que bajas de la pelea de box de la lucha libre, etc. Entonces hay que ver un contexto, en conceptos, en definiciones, en saber que no puedas confundir que es un todo complejo. Y esa es la gran ventaja. Cuando llegamos al deporte, ¿qué creen chicos, jóvenes? Esta, esta imagen me encanta porque siempre la trato de hablar como una teoría tridimensional del deporte, porque el engrane más grande trabaja los 365 días del año, los atletas, los entrenadores, los educadores físicos, aquellos relacionados a las ciencias del deporte, ese engrane trabaja solo, no necesita nadie más, él con que tenga una instalación, lo practique, esté trabajando y sepa lo que está haciendo, trabaja solito pero para que lo ayude a formalizar, ¿para qué estoy entrenando? Ya se Salvador lo dijo un ratito, ¿entrenas para qué? ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu propósito? Si entrenas, eres que quieres competir, ¿en dónde? En una competencia oficial, en donde pueda yo tener un récord, donde yo pueda tener eh, una medalla, un clasificatorio, ¿a qué? Un evento nacional... Centroamericano, Panamari, Panamericano, Olímpico, un mundial, para eso estoy compitiendo. Tengo un propósito hacia dónde quiero dirigirme, pero para esto yo necesito un directivo, necesito un juez, personal técnico, asociaciones deportivas nacionales eh, y estatales, ten, saber qué tipo de estructura estoy pegando. Y ese segundo engrano es ese que aparece en azul me ayuda a perfeccionar ese trabajo que yo estoy haciendo, quien La base, atletas, entrenadores, educadores físicos. Y finalmente hay uno que es indirectamente, eh, aparece cuando tenga que aparecer, un político, un abogado, los medios de comunicación, los patrocinadores, pero dentro de todo esto son cuando se tenga que aparecer, puede no puede estar, si funciones que quieren estar y estar presentes o no solamente salir en la foto. Perdón. Es así. Los que están de base son dos. Los que aparecen indirectamente son, es el de arriba. Y siempre funciona así. O regularmente siempre aparece. Porque cambiaron una ley, porque instalaron un nuevo deportivo, porque van a inaugurar un centro de rendimiento. Ahí aparecen. Porque un abogado aparece cuando hay problemas, nunca lo usan para prevenir. Oye, abogado, ayúdame a prevenir elementos que me puedan ayudar a tener una gestión deportiva, ¿no? No existe eso. Siempre he ahogado a niño a tapar el pozo, hablen de porque tenemos problemas. No tenemos esa cultura de prevención. Medios de comunicación aparecen cuando hay un evento deportivo, cuando no, les interesa. Pues eso es parte de su medio, es la parte de llevar a cabo, ¿no? O la preparación de un gran atleta para llegar a una pelea, ¿no? Sabemos que eso aparece, eso sucede normalmente. Y aquí hay un factor bien interesante, los padres de familia. Los padres de familia pueden estar de manera directa porque el padre es el que entrena al atleta o viceversa, a lo mejor el hijo es el que entrena al papá, ¿no? Puede estar dentro del aspecto de estar dentro de una asociación apoyando a que su hijo vaya a competencias o de manera indirecta porque a lo mejor no tiene tiempo y se los deja a los entrenadores y entonces pues él se tiene que retirar a trabajar y ya regresa cuando ya acabó el entrenamiento, que es un gran factor de la población que sucede así. Sí. ¿verdad? y esto es un esquema solamente en esta pirámide hoy observamos algo bien interesante hay una evolución donde realmente entre la activación física que abarca un gran sector de la población y la gente de deporte ya que está estableciendo el rendimiento puede aparecer dentro de un 70% de la población que practica alguna actividad física el resto está en el deporte de alto rendimiento y es un porcentaje mínimo y aún es mínimo y se requiere que la ley no distingue si es olímpico o no olímpico ¿qué creen? acabamos de escuchar a un atleta de alto rendimiento donde es un deporte no olímpico y tiene que remar contracorriente para poder salir a competencias internacionales y debería y al ratito que llegue verdad es un orgullo tenerlo como atleta de alto rendimiento en un orgullo nacional porque en verdad lo conozco y sé el gran esfuerzo que ha hecho por salir adelante, el tener en un deporte poco conocido y, y, y ustedes saben cuántos de ustedes habían escuchado el nado con aletas. ¿Cuántos deportes conocen? ¿Cuántas federaciones saben que existen? ¿Y cuántas de estas sabemos que son olímpicas y no olímpicas? Pero la ley no distingue en una situación. Apoyaré al atleta de alto rendimiento olímpico, no. Ahí dice el deporte es de alto rendimiento. Si no hace la distinción, puede ser olímpico y no olímpico. ¿Y entonces por qué se apoya de manera desigual? Háganse las preguntas correspondientes para tener una posible respuesta. Hoy que vemos, y si lo decía ayer, quiero que mo mostrarles esto. Bienvenidos a a la estructura del deporte nacional. Esto que ven, cuando ustedes son una parte operativa de la política pública de este país, deben saber qué puerta voy a tocar, para qué me sirve cada una de estas instituciones, porque, como dijo Salvador hace ratito, la SEP, es un eje rector, porque la SEB es un eje rector, porque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así lo establece en su artículo 38. ¿Saben qué? Yo hago trampa, yo pongo a verle la ley, qué funciones tiene. Ustedes deben hacer lo mismo, hacer trampa. a ver qué dice esta ley, qué dice el otro, qué atribuciones tiene, para qué tengo, no solamente leyes del deporte, qué me dice la propia Constitución, cuántas leyes se relacionan al deporte sin ser propiamente deportivas. Y entonces todos estos actores principales, y aquí los de rojo, ¿qué creen todos estos, los de rojo principalmente, los que aparecen? Son los que forman el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Estos actores principales, la CONAD, el PAME, las federaciones, los institutos del deporte, los consejos nacionales del deporte estudiantil, asociaciones y sociedades. Y hay uno que aparece que le puse un tache, que era la codem La codem hoy no es autoridad deportiva porque, aparte de la última ley, se sacó del sistema deportivo. Hoy la codem no es parte de un sistema, no es autoridad deportiva. Sin embargo, lo coloco ahí por un aspecto histórico y que ustedes si les preguntan. ¿La CODEME forma? No, pero en su momento estuvo y formó parte del sistema deportivo. Pero esto tan solo es un esquema que ustedes deben de aprender, en cuántas instituciones aparecen, con quiénes se puede tener una relación, por qué su importancia en el ámbito, y saber que además aquí hay una máxima instancia de justicia deportiva en el país para resolver controversias deportivas que se llama Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Si quieren ayudarle y darle los primeros auxilios a alguien en materia legal, díganle, vea la CAD. Porque yo me encantaría que ustedes mismos levantaran la mano y dijeran, y me encantaría ver cuántos de ustedes conocían es, a ese organismo. Si habían escuchado de él, ¿no? Yo veo una cara de dos de, de no, no teníamos idea, ¿no? Y es cierto, ¿no? ¿Y, y qué creen? La institución lleva 30 años. No es nueva. Yo llevo trabajando ahí 16 años. Entonces, he visto el crecimiento de cada una de esta institución, por supuesto, con gente que le ha dedicado cuerpo y alma a la misma, y yo esperaría que gran parte del sector de atletas conocieran y si tuvieran un problema, llegaran a la comisión. Por supuesto que sí, ¿no? Pero más que estar como un servidor, soy una persona que investiga, que habla a través de la academia que mi propósito es hablar a través de la academia, porque es ahí aquella donde se muestra una verdad, a través de la investigación, a través de las ciencias, a través de llevar un proceso social de investigación, porque no solamente el deporte es competir. Sí, per se, por supuesto, es, una, es parte de su naturaleza, pero afortunadamente hay ciencias que han tratado de apoyar pues el sentido del deporte, la psicología, la economía, el derecho, la antropología social, la ingeniería social, el, la mercadotecnia, la historia, varios aspectos de saber cómo está funcionando el deporte. ¿Por qué llegaron las ciencias a entender y buscar el fenómeno llamado deporte? Sin embargo, todos estos tienen atribuciones. Todas estas autoridades debes de saber para qué me funciona una CONADE, para qué funciona el CON, qué hacen las federaciones deportivas, qué hacen los órganos estatales de cultura física y deporte. Porque si tú te encuentras en un municipio, en un, en un ayuntamiento, pues pregúntate si tienes en primer lugar y si la ley así lo prevé de tu estado, ¿tiene un instituto municipal del deporte? ¿Tienes acaso este instituto y, para, y cómo está funcionando? Porque a veces la ley, pues no, en las leyes de los estados en materia de deporte, pues no, a lo mejor no obliga a que tengan un instituto municipal del deporte. Para ocuparles de un lugar que pida. Este, aguas con el audio. <risa> este, y entonces observamos que estos institutos pues tienen un funcionamiento. ¿Qué tanto promueve el Instituto del Deporte de tu municipio la actividad física y el deporte? Mucho poco regular. ¿Qué estamos haciendo en esta materia? Pero más allá de esto, observa la gran cantidad. Yo siempre digo y me da mucha risa que el deporte le cortas una cabeza y crece dos más. A veces es así. Son muchas asociaciones deportivas, extensas, habidas y por haber. Y tan solo de esto, solo cuando yo doy mis cursos de derecho deportivo, este tema puedo abarcarlo en cuatro o cinco horas aproximadamente, porque es extenso, como tal. ¿Qué debo de realizar para hacer una transformación en la sociedad a través del deporte? Yo siempre los digo, estudiar, leer, capacitarme, como ustedes lo que están haciendo el día de hoy, que los felicito por ello. Aquí, algo decíamos y tenemos que apoyarnos en algo, en la ley. ¿Qué dice el artículo segundo de la ley? Un tema fundamental que es la coordinación y colaboración entre la fracción, los estados, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en materia de cultura física y deporte, que además son muchas fracciones. Pero quiero resaltar tres para en verdad tener esta verdadera transformación social, porque Yaret lo dijo en decisión del cuando sucede el delito, ¿verdad? Un artículo, una fracción 2 de esta ley, te voy a decir que menciona. Elevar la calidad de vida cultural y deportiva de los habitantes. Qué importante es a través de la cultura física, la activación física y el deporte, usarla como herramienta para elevar un nivel de vida, un estatus, una... Observen cuál es el sentido de ser deportista de ser entrenador, de formar parte de una comunidad, porque como le pasó a Salvadera muchos atletas les de haber pasado de ofrecerles alguna sustancia nociva para la salud y tienes dos opciones aceptarla o rechazarla es tu elección es el libre albedrío no se castiga la decisión se castiga la consecuencia y las consecuencias las vive cualquier persona que tome una elección buena o mala, si es buena te premiarán, si es mala, te castigarán. Así es esto. Pero ¿por qué buscamos esta calidad de vida y usar la herramienta del deporte? Porque hoy a través de los aspectos ideológicos, emocionales, se sigue estando el deporte en un stand valorativo muy alto y se estudia a través de la axiología y es a donde ahí lo colocamos. ¿Por qué le exigimos tanto al atleta? Porque sabemos que es algo bueno y él está haciendo algo bueno y tenemos que sentirnos orgullosos para que siga siendo un ejemplo como deportista ya cuando cambia la faceta de deportista a ser otra situación, es empresario, político, etcétera y esa es otra historia pero como deportista si te llenó alguno, quédate con eso de esa persona no si, yo me queda claro que muchas niñitas cuando eh, veían correr a una atleta mexicana y que ustedes saben perfectamente quién es las niñas querían ser como él Hubo una motivación y para generar y estar en el atletismo. Cuando ven a un gran nadador, llegan muchos niños a ser nadadores. Entonces son ejemplos que sí se siguen. Y hoy, qué mejor que me encantaría que Salvador siguiera exponiendo su tema del nado con aletas, porque estoy seguro que muchos atletas llegarían a llegar a ser atletas con nado con aletas. ¿Qué pasa con esta fracción cuarta de la ley? ¿Qué creen? ¿Qué dice? Y me encantaría aquí esta, hacer esta gran reflexión dentro de la sociedad, porque el deporte sí tiene que llegar a un alto rendimiento, pero tiene que tener una base del deporte para de actividad para todos. Yo prefiero nombrarlo la actividad física para todos. Y es que menciona que el deporte, la activación física, la cultura física tiene que ser una herramienta para prevenir el delito. Cuidado con lo que voy a decir. Me encantaría ver y quiero que reflexionen ustedes. ¿Cuántos programas hemos visto donde se intervenga alguna autoridad deportiva o alguna autoridad de seguridad pública donde esté fomentando el deporte? Yo sigo esperando. Ese es el tema. Que aparece que la ley hay letra muerta y no se enfocan parece que está ahí de adorno no no es adorno tiene una función y un propósito integrador dentro de la sociedad me quejo tanto de las consecuencias que creo más cárceles en vez de ayudarme a tener y prevenir a través de deportivos derrumbo un espacio público para construir un centro comercial que no me sirve de nada ah pero un parque lo puedo tirar, lo puedo clausurar, cuando un parque, un deportivo, fomenta el desarrollo de una actividad física y puedo alejar a los jóvenes de acciones nocivas. ¿Dónde está este acercamiento? En los lugares pues, difíciles o alejados, donde realmente es difícil el acceso, pero una oportunidad a través del deporte, la activación, la educación física de cambiarles el sentido. Y yo les quiero mostrar bajo este aspecto de la sociedad. Si un entrenador no se hubiera atrevido a llegar a Oaxaca, hoy no conoceríamos a los niños triqui. Así. ¿No? Un entrenador se atrevió a llegar y fomentarles la actividad física y hoy nos sentimos orgullosos de estos niños porque salieron y mostraron su identidad, su identidad cultural por jugar descalzos, porque así estaban acostumbrados y jugaron básquetbol. Pero porque alguien se atrevió. Y los pudo alejar de una vida, como ellos mismos los niños lo dicen, de pobreza, de hambre y de falta de conocimiento. El deporte los acercó a otra vida. Para para muestra un botón. Y finalmente, una fracción quinta, donde me habla que la, el deporte... La activación física, la cultura física, me ayuda a prevenir enfermedades. nuestra Yo sabemos perfectamente que para generar dinero, a nivel internacional está primero la guerra, segundo las farmacias y tercero el deporte. Pero a veces agotamos el primero y el segundo y nos olvidamos que vas al médico y de repente vas por una gripita y salen con dos, tres eh, eh, ¿cómo se llama? medicinas, ¿no? ¿eh? ¿Por qué no ayudamos a entender que todas las etapas de la vida, desde el niño, joven, adulto, adulto mayor, puede realizar una activación física para prevenir y que se encuentre bien de salud? Solamente yo he escuchado de una institución pública, el que promueva esto, pero nunca de una, de una institución deportiva, de manera regular. Utilizamos, y las empresas, posiblemente asociaciones civiles, fomentan una carrera a favor de niños que tienen problemas de corazón o de cáncer o alguna situación por el estilo donde hay una enfermedad terminal. sí Y les ayudan a que una carrera, un apoyo económico es para ellos, un donativo. Y fomenta la salud de esta situación. Hace ratito Salvador habló de las estadísticas. Esta es la última estadística del 2021, donde entre los años 2019, 2021, la estadística por las que las personas acuden a realizar alguna activa, una actividad física representa el mayor porcentaje en donde en salud. Y hablamos del 73.9% de aquellas personas entrevistadas en el último año, es decir, en la, en el año después un poquito de la pandemia empezó a generarse 2021 bastante interesante dentro de la estadística mostrada y lo que me está señalando perfectamente que la gente al tener un problema pandémico como el que vivimos todos nosotros qué sucedió lo hacía y dice yo no me quiero enfermar quiero generarme quiero hoy verme a través de esta situación a través de la salud eso sin duda alguna ayuda a visualizar hacia dónde quiero no eh, enfocarme hacia dónde va el aspecto de la de la, de la salud, que es tan prioritaria. La mayoría de las personas, por supuesto, llegan por este tema, ¿no? Pero ojo, ¿con quién tienes que ir? Gracias que existen los médicos, pero hay que ir con un médico en materia de deporte. Y existe esto. Claro que sí. El médico general te dirá que debes de cambiar tus, tu manera de comer, tu manera de activación, si eres una persona sedentaria, yo te diría eh, busca a la persona, al investigador al, a la persona dedicada a las ciencias del deporte que te dé una orientación sobre metodología y cómo empezar una vida sana y esto sin duda chicos jóvenes hoy que me están escuchando son herramientas que podemos observar que me da la propia ley y sabemos que ahí tenemos que luchar contra corriente, pero hablamos del sector social común, hablamos de estas personas que requieren un apoyo de un investigador de la academia, de aquel que ya estudió y es válido que ustedes si están en un puesto público desconozcan varios elementos, pero yo les voy a pedir algo, apóyense de los especialistas, apóyense de aquellos que ya estudiaron el deporte, de los de que están en ciencias, en gestión deportiva, apóyense en ese tipo de personas para crear una gran planeación. No inventen el hilo negro que no existe. No va por ahí, ¿ok? Traten de enfocarse en lo que tienen, en las herramientas que hay, en la sociedad civil que está ávida de que alguien los apoye y los genere, y genere que un entrenador llegue, un, un señor, una persona en un parque, alguna gestión deportiva. Hoy me da gusto que poco a poco empiezo a ver en los parques gente que hace ejercicio, que se siente segura, porque sabemos que los factores de inseguridad que se provocaron en sexenios anteriores han denotado, pero ojo, Hablamos también de la parte de alto rendimiento y para tener alto rendimiento tengo que tener sólida una base, el deporte para todos. Si no, no voy a tener atletas de alto rendimiento y por eso seguiremos con el llamado son garbanzos de a libra. Quitémonos eso. Y también el deportista en México no se hace en un sexenio. Es un gran error que tenemos. Un deportista de alto rendimiento se forma en 15 años. Entonces, para llevar todo ese proceso es un largo camino. Esa es el gran situación. Aquí se ha malinterpretado y decirle y preguntarle al titular del deporte nacional cuántas medallas vamos a tener es el gran error y siempre digo es una tontería mencionar eso, porque él es un administrador del deporte y el administrador de deporte se encarga de tener los mejores recursos humanos, financieros y eh, materiales para que las personas fomenten y desarrollen la cultura física del deporte en el país, él, al que le tienen que preguntar en todo caso cuántas medallas vamos a obtener en un deporte internacional, pues será al, al presidente de alguna federación, él es el especialista técnico deportivo pero al, por favor, al administrador del deporte pregúntenle en cuánto se gastó el dinero para tener más deportistas o, o deportivos o instalaciones deportivas, eso sí pregunten esa es la función, pero zapatero a tu zapato, tócale la puerta correcta. Esa es el gran situación. Aquí observamos que para tener atleta de alto rendimiento, tenga los apoyos, no hay distinción de si es olímpico o no olímpico. Y Salvador se lo va a contestar realmente, no es un deportista olímpico, porque su deporte no está clasificado en la carta olímpica, bueno, dentro de los deportes olímpicos, pero es atleta de alto rendimiento. Y entonces, ¿qué necesita? Pues buscarle apoyos, patrocinios de donde pueda para seguir compitiendo y, y ser un representante a nivel eh, eh, mexicano en eventos internacionales. Es a donde ahí tenemos de llegar. Hacer esta reflexión. Yo soy incómodo en muchos aspectos porque siempre hay que decir las cosas. Y si sí, lo dije yo, ahí está mi nombre, Jalil del Carmen. Lo dije yo. Y lo sostengo como tal. Hay que poner a revisar qué contiene y con quién me puedo apoyar. La academia es importante. Los estudiosos de la materia de deporte son importantes para darles una formación, pero hay que voltear qué queremos como un factor. Y lo dijo muy bien, perfectamente en esa relación. Que debemos de resaltar? La actividad para todos. Si yo tengo esto y la voy fomentando, tendré lo más seguro, atletas de rendimiento y de alto rendimiento como una consecuencia pero me interesa que el niño esté alejado de los malos hábitos, me interesa que el adulto mayor tenga una buena salud y que no esté hospitalizado como tal en un lugar, en una clínica, administrándoles eh, fármacos para estabilizarlo. Hay enfermedades difíciles y que aparecen, claro que sí, lo entiendo, pero me encantaría ver al adulto mayor en la mayoría de ocasiones en una actividad física, disfrutando su vejez, a través de ello. Porque a veces nos enfocamos únicamente en un sector de la población. Y ojo, también tengo a mis atletas paralímpicos especiales con, que tienen una discapacidad mental o física. No nos olvidemos de ellos. Y tendremos la oportunidad de escuchar más al ratito a los deportes tradicionales y autóctonos maravillosos, que son una gran alternativa de preparación y parte de la educación física con el deporte, en el cual tenemos que sentirnos orgullosos y en verdad satisfactorios de la identidad que nos provocan allá afuera. Porque qué maravilloso ver eso, ver a un atleta rara morir corriendo, como lo hace, con su vestimenta, sin usar tenis de marca y siendo un ejemplo para un país. Siéntanse orgullosos, siéntanse en esa posibilidad de sentir eso en la piel. ¿Y saben que Dentro de este esquema, les diré un poquito ya para finalizar en esta plática. Este es mi último libro. Todos, sin duda, hemos escuchado esa frase, que el que no, so no conoce su historia, Comete el mismo error. Yo les digo, si no conoces tu historia, compra un libro, cámbiala, aprende de ella, siente tu orgulloso de lo que has venido haciendo. Este enfoque, sin duda, de aprender de manera breve, de una manera especial, la cual es, siente tu orgulloso de la evolución que hemos tenido, no de 500 años, sino de 2.500 años y un poquito más, de por qué el mexicano tiene una identidad dedicada a la actividad física y deportiva viene en el ADN de cada mexicano, viene precisamente en el esfuerzo y la categoría, la, así fomenta el deporte, fomenta la cultura, las artes, etcétera, porque no solamente todo el deporte es, fomenta otras áreas de conocimiento. Y es con esto que me despido, recuerda que si vas a servir, sirve con convicción, porque convicción es servir a los demás. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Khalil. Bueno, pues excelente la, la, la participación que acabamos de tener, sin duda yo creo que muchos y muchas de nosotros que no estamos tan empapados y tan familiarizados con el tema, pues estamos teniendo una sesión muy enriquecedora, conociendo muchas, muchas cosas que no, que no teníamos presentes.